Hola, mi nombre es Raúl, de Fundigital.com. Ayer Apple en la WWDC presentó las diferentes versiones de su sistema operativo. En concreto te voy a explicar en este vídeo cómo instalar iOS 10 Beta sin tener el perfil de desarrollador. Vale, tienes que hacer clic. En el enlace que deja en la descripción del vídeo, nosotros ya lo tenemos copiado y es importante que lo hagas en Safari. Vamos a pegarlo. Hay dos opciones: si ya tienes, si no tienes instalada la aplicación de Dropbox, automáticamente se va, se va a abrir el archivo. Si tienes instalada la aplicación de Dropbox, como en mi caso, va a aparecer esta ventana. Entonces tienes que ir aquí arriba a la derecha, hacer clic y darle a descarga directa. Aparecerá para instalar el perfil de desarrollador, arriba a la derecha le damos a instalar, voy a poner mi clave, y ahora tenemos que darle arriba a la derecha a instalar, le damos confirmamos y tenemos que esperar a que se reinicie nuestro iPhone. Una vez que se ha reiniciado nuestro iPhone, tenemos que irnos a Ajustes. Y en Ajustes tenemos que ir a Generales. General, Actualización de Software, la segunda opción. Esperamos que busque. Como puedes ver, en este iPhone 6 ya te aparece para instalar iOS 10 Beta, la 1, y pone que ocupa 1,7 GB. Eh, antes de proceder a hacer la instalación te recomiendo que hagas una copia de seguridad en iTunes y que tengas conectado a tu wifi y que esté conectado tu dispositivo a la electricidad para que no tengas ningún problema si tienes alguna duda, algún problema, deja tus comentarios agradecemos si dejas algún like te suscribes al canal y ya nos veremos en el próximo tutorial, un saludo y nos vemos, hasta la próxima